La experiencia que vamos a enseñar se llama el cañón de Gauss y es un ejemplo de conservación de la energía y el momento. También es un ejemplo de una pequeña reacción en cadena, como si tuviéramos una serie de bolitas en la ladera de una montaña, sujetas por unas pequeñas piedrecitas y al tirar una bola desde arriba, las fuéramos liberando, cada una diera la anterior y al final se produjera una avalancha, un poquito como una avalancha de nieve. El cañón de Gauss consiste en un carril este carril, que está limitado por estos dos plásticos, por el cual pueden circular unas bolas metálicas o de cristal. En el carril hemos colocado cuatro imanes de neodimio muy muy potentes. Están aquí. Entre medio de los imanes hay unas bolas metálicas, estas que tenemos aquí, que se sienten atraídas al mismo tiempo por el imán que tienen detrás y por el imán que tienen delante. Para evitar que se peguen totalmente al, al primer imán, al que tienen detrás, hemos colocado unas bolitas de cristal, unas canicas, entre el imán y ellas. Estas canicas, por una parte, las mantienen a una cierta distancia del primer imán, y así no están todavía pe totalmente pegadas, y por otra, van a permitir que los golpes que le demos al imán se transmitan a la bola metálica a través de ellas. Si diéramos un golpe en este imán, el golpe pasaría a través de la canica de cristal a la bola metálica. Entonces la reacción en cadena se produce cuando, de alguna forma, golpeamos el primer imán. Lo vamos a hacer con esta bola metálica, la vamos a soltar, y se sentirá atraída por el primer imán, irá ganando velocidad, se irá acelerando al acercarse a él, y cuando llegue al imán con una velocidad ya apreciable, lo golpeará con fuerza, por conservación del momento, le transmitirá parte de, de su movimiento a esta bola metálica, que se verá de pronto liberada de la tracción del primer imán, ya que estará más cerca del segundo, y se acelerará hacia el segundo imán. Al llegar allí, llegará con más velocidad del que llegó la bola primera al primero, a su vez liberará la segunda bola, que sufrirá el mismo proceso, liberará la tercera, que libera la última bola que sale toda velocidad hacia adelante. El proceso lo podemos iniciar colocando, como hemos dicho, colocando al principio del carril esta bola metálica, que al soltarla se acelerará hasta chocar con el primer imán. Vamos a hacerlo. Le damos un pequeño empujoncito y el resto lo va a ganar ella. Y vemos como la última bola y varias de las intermedias han salido disparadas a toda velocidad hacia adelante. La velocidad que han ganado ha salido de la energía potencial que estaba almacenada al estar atraídas por, fuertemente por el, el imán que tenían delante en cada caso.